Estamos en tiempo de avivamiento Hace un año logramos el reto De suscribir 500 personas En nuestro canal en Youtube Renovando el mundo Y este año vamos por más Adicional al reto agregaremos Nuestro fanpage en Facebook Y en nuestro canal CCIR 1000 suscriptores ¿De qué se trata? Retaremos a un pastor a nivel nacional En su región Que suscriba 20 personas Mientras se graban A su vez retarán a otro pastor Que hará lo mismo ¡Colombia, ha llegado tu momento! ¡No te quedes atrás! En la cajita de descripciones encontrarás todas las páginas oficiales de la Iglesia Renovación para las Naciones, como nuestra página web www.renovacionparalasnaciones.com, el fanpage de Facebook, arroba Canal CCR, y en Instagram nos encontrarás como arroba Renovando al Mundo, y nuestro canal de YouTube, Canal Renovando al Mundo. En nuestra fanpage de Facebook encontrarás la opción de invitar amigos. Sea un canal de bendición para muchas personas y haz parte de esta gran familia. No olvides darle manito arriba o like y dejarnos un comentario. Dios les bendiga. Y la primera persona que va a iniciar este reto es... ¡Preparen tambores! ¡El Pastor John Edison Correa! Junto a la Pastora Diana y el Pastor Luis Hernán del Suroeste Antioqueño. Así que pastores, no olviden grabar y mandar su video al Ministerio de Comunicaciones y retar a otro pastor.